Bueno, pues vamos a ver, eh, vamos a hablar hoy sobre el papel de los sindicatos en la transformación social. ¿Vale? Y bueno, como esto es más Marx, vamos a analizar esta cuestión en términos marxistas. Vamos a manejar como cuatro líneas de conceptos en esta exposición. Una es el concepto de la cadena de suministro global y el papel de la clase trabajadora en esas cadenas de suministro. Vamos a hablar también de... Vamos a utilizar los conceptos del materialismo histórico como base superestructura y lucha de clases. Vamos a manejar también los conceptos de consentimiento, coerción y resignación, tal y como los expone Vivek Chiver, el sociólogo. Y de la teoría granschiana de Gramsci, vamos a hablar un poco de sociedad civil y de hegemonía. ¿Vale? Y con estas cuatro con estos cuatro ejes de conceptos, armamos un poquitín un análisis general de la cuestión sindical desde el punto de vista marxista. Bien, lo primero cuando hablamos de cadena de suministro global, la economía mundial está organizada en grandes ramas de la producción. Por ejemplo, pues el automóvil, la cirugía, la energía, textil, eh, la fabricación de microprocesadores, bueno, pues electrónica, todo esto, ¿vale? Y estas ramas, obviamente, tienen sus puntos de contacto porque unas suministran a otras. Bien, y estas ramas también están organizadas en, en cadenas de suministro globales. ¿vale? Eso significa que para la fabricación de un producto, por ejemplo, un coche, hay toda una serie de empresas y de puntos de la producción que van, que van creando pues las distintas piezas, los distintos materiales, las materias primas, todo eso, lo van suministrando va vale, de abajo a arriba, desde lo más sencillo a lo más complejo. Estas cadenas de suministro están controladas por grandes multinacionales que, fundamentalmente, por la posición que tienen estratégica en esa cadena, que suele ser la cúspide, pues tienen el control del conocimiento, de lo que son las patentes, y eso es lo que les permite tener la posición dominante en toda la cadena. ¿vale? Lo que hacen es manejar toda la producción. Yo qué sé, eso significa que tú no puedes ponerte a producir coches eléctricos de alta tecnología mañana aunque tengas el capital. No es tan sencillo, porque hay una serie de patentes que protegen los distintos componentes, las distintas bueno, piezas y tecnologías que se usan, que son de propiedad privada, de una gente que las tiene. Y si tú te pones a producirlas así como así, pues puedes... Eh, tal y como está organizada ahora mismo la economía global con la Organización Mundial de Comercio y todo esto, pues es, esas cuestiones están protegidas. ¿vale? No es tan sencillo. Luego estas, digamos, cabezas de la, de la cadena de suministro tienen debajo pues todo un ejército de subcontratas. ¿vale? Algunas de las subcontratas son también multinacionales, empresas fuertes, pero luego en realidad es como una estructura piramidal, ¿vale? Y debajo tienes pues pequeñas y medianas empresas. Y no se nos olvide mucho, porque no se nos debe olvidar esto, porque cuando hablamos de multinacionales, pues claro, el tema el, la palabra multinacional, y de hecho yo recuerdo que en los 90, o a principios de los 2000 había mucho debate con esto, eh, pues como que no tienen patria, ¿vale? como que no tienen un país detrás, como que no están asociadas a algún tipo de potencia económica. ¿vale? Bueno, esto no es así. Eh, las multinacionales tienen una base nacional, o tienen una base de un bloque de países, como puede ser la Unión Europea. Es decir, que tienen patria. Y, y tienen patria, sobre todo, porque necesitan un Estado que en última instancia defienda los intereses de esa, de esa multinacional, ¿Vale? Bien sea en arbitrajes internacionales con, otras, con otros países, para defender de alguna manera jurídicamente los intereses de esa, de esa empresa, o en última instancia, pues la guerra, ¿no? que es cuando dicen, pues invadó tal país para que mi multinacional entre ahí y venda hamburguesas. ¿vale? Bien, entonces hay una... Claro que tienen patria, ¿vale? las multinacionales. Hay otra cuestión relevante sobre el tema de las cadenas de suministro, es que realmente en la economía actual no se puede analizar la cuestión sindical y la lucha de clases en las empresas solo a nivel de empresa. Hay que analizarla teniendo en cuenta... O sea, tú puedes hacer un análisis a nivel de empresa de la, de la lucha de clases en esa empresa, obviamente, pero tienes que tener en cuenta el resto de la economía y el resto de la cadena de suministro ¿vale? y de los sectores. Sobre todo porque la integración económica es cada vez mayor, la dependencia tecnológica es cada vez mayor y la polarización social, en el sentido de que cada vez hay más trabajadores y menos accionistas, menos propietarios, ¿vale? Es una. Hay como una separación, una desigualdad cada vez más en lo que es la, la propiedad de los medios de producción. Bueno, pues todo eso es cada vez mayor. ¿vale? Bueno, hablamos de. introducimos el concepto de clase trabajadora, clase obrera. Bueno, yo, yo uso un concepto de clase trabajadora pa, a efectos prácticos. Eh, amplio, ¿vale? Hablamos de clase trabajadora en un sentido amplio del término. Y nos referimos a asalariados vinculados a la producción de mercancías y servicios esenciales y que no ocupen puestos gerenciales dentro de la empresa. O sea, que no tienen control sobre la producción. No pueden tomar, realmente no tienen decisiones productivas importantes. Vale, y suele haber una, como dos grandes áreas en eso, que son los trabajadores de cuello blanco, de cuello azul, vamos la, típicos operarios de toda la vida, y hay muchos también que se llaman clerks, vale, en las, digamos en la sociología inglesa, ¿no? los clerks. vale, y suelen ser los eh, trabajadores de cuello blanco sin capacidad de tomar decisiones sobre la producción. ¿vale? Son como microjefecillos o administrativos o gente tal. Y esto se, aquí no estamos hablando solo de la gente de las fábricas y tal. ¿eh? Estamos hablando de pues, la oficina gestoría Pepe o... Un call center o estas cosas. Obviamente en un call center la, la peña no va con mono azul de trabajo, pero bueno, están súper proletarizados en sus condiciones de trabajo, la peña. ¿vale? Y incorporamos en esta categoría a toda la esfera social de, de estos trabajadores. ¿vale? Las familias, los barrios en que vive esa gente, las comunidades. ¿vale? En términos... En términos sociológicos, eh, hay una mm. existe el hecho de los barrios obreros, existe el hecho de los barrios populares, hay familias obreras, al margen de las excepciones que puede haber y las mezclas y los tal, sí que es un hecho funcional desde el punto de vista sociológico que existen estas comunidades. Vale. Aunque, pues, por ejemplo, en mi barrio pues hay gente que puede ser una, un pequeño empresario, vale o incluso gente que tiene trabajadores a su cargo. ¿vale? Pero el barrio en conjunto pues, tiene unas características sociológicas determinadas. Y luego, en un sentido restringido, eh, hablaríamos del proletariado. también ¿vale? eso, eso sería una categoría dentro de la... Una, una clase especial de trabajadores dentro de la clase valga la redundancia no, no sería el correcto un subgrupo un subgrupo más bien que son los trabajadores que producen mercancías físicas bueno, porque hay trabajadores que producen no producen mercancías físicas producen servicios ¿vale? también son trabajadores pero en concreto los trabajadores que producen mercancías físicas son el proletariado y tienen una relevancia especial en la teoría marxista vale precisamente por porque son de alguna forma los que crean la, la plusvalía en el proceso de producción y es la fuente final de, de la riqueza social, de la acumulación de capital y todo eso. Vale. La pertenencia a una clase, y esto también es importante de alguna manera porque yo creo que hay cierta confusión en la izquierda con esta cuestión, es que la pertenencia a una clase no viene determinada por la identificación subjetiva de un individuo sobre si es de clase media, de clase alta, currante o no currante. vale. Eso es irrelevante desde este punto de vista. Eh, tú eres de clase obrera y sientas en todas estas categorías que hemos planteado aquí. ¿vale? Pero desde el punto de vista de la operatividad y la funcionalidad en la lucha de clases, sí es relevante la percepción subjetiva de, la, de los individuos o de los grupos sociales. Vale, bueno, esto nos viene a la memoria, pues la típica comentarios es que todos dicen que son clase media y tal, vale, cosas. Eso es operativo a la hora de lucha de clases. No significa que la clase, no significa que la clase trabajadora en términos estrictamente económicos haya desaparecido pero hay un, de alguna manera hay un problema en su operatividad en la lucha de clase, ¿vale? en su capacidad de, de funcionar como agente en la lucha de clase. Vale, para hacer un esquema muy simple de esto, de esto que estamos hablando, para hacer un esquema muy simple de esto que estamos hablando, eh, esto ya lo hemos utilizado en otras... En otras eh, charlas de este de más bueno, si suben algunos, pero bueno, básicamente hay como una esfera que es el trabajo productivo, que es la producción de mercancías. Bueno, aquí se crea la plusvalía. Y la plusvalía alimenta dos cuestiones. Por una parte, una esfera del trabajo reproductivo, ¿vale? que vive de la plusvalía generada en la esfera del, del trabajo productivo y ese trabajo productivo revierte en esa esfera, la alimenta y se inicia un ciclo digamos, de reproducción social. ¿Vale? Estas dos son, son dos partes esenciales de la propia sociedad. De alguna forma casi que podríamos decir hasta independiente del capitalismo. ¿Vale? O sea, tú, cualquier comunidad humana va a tener unos individuos que produzcan digamos, las mercancías que necesita la, esa sociedad, y va a haber otra parte que produzca pues, algunos servicios o, por ejemplo, cuidados, o crianza, o toda una serie de educación, cultura, una serie de cuestiones que son necesarias para que el conjunto del, de la entidad social funcione. ¿vale? O sea que de alguna manera la esfera más rosa es indispensable y no se puede analizar, siendo dos esferas diferentes, están vinculadas la una a la otra. ¿vale? Y luego hay otra esfera, que es la que aquí viene dibujada en azul, que es la esfera del, de alguna forma decir, del mantenimiento del orden social. ¿Vale? Aquí están ejércitos, jueces, los mecanismos de represión del Estado, los medios ideológicos, de control ideológico de la sociedad, ¿Vale? todo eso. Eso no aporta nada a la producción y es un consumidor neto de riqueza social o de la plusvalía. Eso se paga también con la explotación de la de la clase trabajadora, ¿vale? Y es innecesario para que la propia sociedad siga reproduciéndose y viviendo, para la existencia social, ¿no? de la humanidad. ¿Hay incluso a gobiernos políticos ¿no? o solo las fuerzas rusas y directamente? No, también, claro, también. también. No quiere sí. decir, no quiere decir que todos los políticos y todas las esferas del estado este sean una cosa innecesaria al mantenimiento del funcionamiento de la sociedad. Ni que todo sea, digamos, un mecanismo de dominación y tal. Eso, yo lo, eso creo que lo hemos visto alguna vez en algún planteamiento sobre el Estado que hemos hablado. Vale. Bueno, del, realmente el Estado es una cosa más compleja que simplemente un ejército, una policía, unos jueces y una cosa que te reprime, ¿no? ¿Qué pinta la clase trabajadora en todo esto y qué pinta la clase trabajadora? Porque la clase trabajadora, desde el punto de vista marxista, y desde el punto de vista de los socialistas, es especial. Es una No es simplemente otro grupo más social como puede ser, pues... Si soy otaku o soy aficionado al ajedrez o me identifico como, como lo que sea. ¿no? No es simplemente un grupo sociológico más, sino que en, la, en las condiciones del capitalismo la clase trabajadora tiene un, una posición específica que es de especial interés para quienes, como socialistas, planteamos la, la posibilidad de la transformación social, ¿no? de, de ir a, a formas sociales superiores a las del capitalismo. Bien, la, esto es hiper resumido, ¿vale? El potencial de la clase trabajadora, o sea, la diferencia con otros grupos sociales es la posición que tiene en la producción la clase trabajadora, la producción. Y la producción es donde se crea la riqueza que da lugar a la acumulación de capital. Entonces, si la clase trabajadora deja de trabajar o boicotea de alguna manera la producción, no hay, no hay acumulación de capital. Entonces es una cuestión fundamental porque el, el motor del capital y el motor del capitalismo como, como sociedad y en el capitalismo todo gira en torno a la producción, a la acumulación de capital. Si, ese, si esa maquinaria se para, el resto de la realidad social se ve afectada ¿vale? y, y sufre disrupción. No hay otra categoría del social que cumpla las mismas características que la clase trabajadora al respecto de esto. Y otra idea también importante es porque, bueno, hay como una en la izquierda en general, hay una visión pesimista ¿no? sobre la potencialidad o el papel de la clase trabajadora ¿vale? como sujeto de alguna manera de transformación social. Antes, hace muchos años, casi era hegemónico o unánime en la izquierda hablar de que, bueno, que, ver, que el futuro era la lucha de la clase obrera, que eran los que iban a traer un nuevo mundo. A, ver, esto, esto, esto, a los enterradores del capitalismo, todas estas cosas ¿no? que se decían y tal. Pero bueno, parece ser que no ha sido así, ¿no? Bien. En la actualidad, la extensión cada vez mayor, mayor de las cadenas de suministro global y también su fragmentación, porque las cadenas, a medida que se extienden, van teniendo unidades de producción cada vez más pequeñas y fragmentadas, eso, por una parte, divide a la clase. Y hace más difícil la lucha de ellos, por, por esa parte. Pero hay una contratendencia, que es que a medida que las cadenas de suministro o de, de, de producción, o sea, a medida que las cadenas de suministro globales se extienden, se hacen más largas, van creando cuellos de botella estratégicos, puntos clave de la producción de la cadena de suministro, donde una minoría organizada de trabajadores puede operar, puede explotarla, esa esa debilidad, y puede bloquear toda la cadena. ¿Vale? O sea, que aquí vemos como dos tendencias contrarias. Por una parte, el capitalismo genera cadenas de suministro y organiza la producción de manera que divide a la clase obrera, pero por otra parte está generando puntos débiles que la propia clase obrera puede, puede explotar. ¿Vale? Bien, entonces... Ejemplo paradigmático de esto es la, la estiva. La, la, los trabajadores de la estiva, de los puertos. Tenemos una, una organización internacional del trabajo que hace que cada vez dependamos más de, de traer, por ejemplo, mercancías y piezas y un montón de, de elementos de producción pues del sudeste asiático o de otros países. Y eso hace que los puertos donde se concentran y se, se transportan esas mercancías pues sean un punto estratégico. Si los barcos no se descargan, pues se para toda la cadena. Entonces, por eso la Estiva tiene esa posición tan fuerte. Y por eso, por ejemplo, son la única el único colectivo obrero, yo creo que es el único colectivo, no obrero ya, social, de toda la Unión Europea, que ha sido capaz de parar una directiva europea por la enorme fuerza que tienen, disruptiva, porque está en un punto clave. Está en un punto clave y obviamente mantienen una organización sindical muy fuerte. Ahora vamos a ver de qué, cómo conceptualizamos a los sindicatos. Bueno, los sindicatos, para empezar, eh, bueno, hay una... Si militáis en el mundo de la izquierda, en algún momento... Habréis oído hablar de las bueno como estas narrativas o estos relatos de que es que bueno, es que los sindicatos ya no son tantos vendidos, es que no sé qué, es que los sindicatos, incluso en versiones más extremas de estas de estas retóricas, casi como si que se llega a plantear que los sindicatos son una un instrumento como de apagafuegos o bomberos. Para mantener a la clase obrera controlada. ¿Vale? Eso sería como la versión más, más extrema de esos planteamientos, que lo ayer Eso existe en la izquierda, Peña que lo concibe así. Sobre todo refiriéndose a los sindicatos mayoritarios. ¿Vale? Luego, no, los sindicatos minoritarios y más radicales son guays, pero comisiones y UGT en, esta, en estas narrativas pues son como el demonio. ¿Vale? Y casi, casi que es como una extensión del Estado para mantener a la clase obrera controlada y que no luche y, y todas esas cosas. Eso es muy común en la izquierda, de un, de en distintas intensidades. Pero es un análisis que no aguanta un asalto un poco sólido, un poco minucioso, a la luz del materialismo histórico y, de la, y del marxismo. ¿Vale? Bien, Los sindicatos, para empezar, son una organización espontánea de los trabajadores. El origen del sindicalismo eh, es una asociación natural de los trabajadores en, pues en las distintas empresas o sectores, cuya finalidad básica es disputar a los capitalistas el precio de venta de la fuerza de trabajo. ¿Vale? El precio de venta de la fuerza de trabajo, pues los salarios, turnos, intensidad, aspectos complementarios, que me den ropa, que mejoren las condiciones de la empresa, para de, salubri, de salubridad o estas cosas. Cualquier organización, más o menos formal o informal, de trabajadores, que se asocia para hacer estas cuestiones, eso ya es un sindicato. ¿Vale? Los sindicatos en, al inicio de la revolución industrial, pues ahí no había ni inspecciones de trabajo, ni había seguramente ni derecho de asociación, ni había un montón de cosas que ahora se dan por sentado. Pero estaba, ya existía el movimiento sindical de manera incipiente ¿Vale? y eso ya eran sindicatos. Vale, esto significa que el mínimo común ¿vale? a la idea de sindicato es esto, es la disputa a los capitalistas del precio de, de, de, de compra-venta de la fuerza de trabajo. Hay experiencias sindicales primitivas ya desde los inicios de la producción capitalista y, por supuesto, como ya ha llovido mucho desde que empezó el fenómeno sindical, Incluso las anteriores, yo creo, a la, a la Revolución Industrial. ¿eh? El... Ha vivido varias fases históricas y ha habido varios modelos sindicales. ¿vale? No voy a... No voy a, no a en ellos, pero bueno, el más, el más común y dominante en la actualidad es el modelo de grandes centrales sindicales. ¿vale? Pues como Comisión, el SUGT o como la CGT en Francia, o, cosas, o IG Metal en tal, luego tienen diferentes culturas políticas, vienen de diferentes tradiciones, tienen algunos rasgos, más, pues igual, más de izquierdas, menos, más radicales, menos, pero eso es, digamos, el movimiento dominante. En la actualidad sí que hay una tendencia, luego lo veremos, a la aparición del sindicalismo corporativo. ¿Vale? son esos pequeños sindicatos más, más centrados en en ramas, en empresas o en, en categorías concretas de, de trabajadores y estas cosas. Pero es una tendencia fuerte, pero todavía no es mayoritaria. Una nota aparte es que a la hora de explicar el comportamiento de los sindicatos o de las direcciones de los sindicatos, bueno, como marxistas, tenemos que tirar del materialismo histórico. Ahí, que Los marxistas entendemos que el ser social determina la conciencia social, o sea, la forma de pensar de los, de los grupos sociales o de los individuos viene determinada o muy condicionada por las condiciones de existencia. Hay una primacía de la base material sobre la superestructura. ¿vale? o sea, Todo lo que es el mundo de las ideas, de lo ideológico, ¿vale? tiene que ver con la, la base material y la economía donde son de alguna manera un producto ¿no? de las relaciones sociales, del, de la sociedad en la que vivimos. Para decirlo de manera muy resumida, esto vendría a decir que la, la idea de una sociedad, pues o las ideas dominantes de una sociedad, eh, tienen que ver con la forma en que está organizada esa sociedad a nivel bien, de relaciones sociales, de clases sociales, de, de todas estas cosas. ¿vale? Pero este fenómeno de, la, de que la ideología de alguna forma refleja las condiciones de existencia material de los grupos humanos, no solo opera a nivel de la sociedad en general, no solo puede decir España, Europa, el mundo, ¿vale? Asturias, sino que dentro de grupos humanos más reducidos también se da este fenómeno, ¿vale? el reflejo de reflejo de tal. Bien, entonces esto nos lleva a introducir un concepto que es importante es muy importante para los comunistas y para los socialistas a la hora del, del trabajo político, que es entender que las organizaciones tienen una cultura política determinada. Cada organización desarrolla una cultura política propia. ¿vale? ¿Por qué? Por, por las ideas y la mentalidad que tienen sus miembros componentes y por la trayectoria histórica que tiene. Estos dos elementos que hemos hablado ahora es muy importante, Bueno, y tienen ciertas conclusiones. ¿vale? Todo esto, esta, esta matraca un poco más abstracta que os acabo de plantear ahora. Varias conclusiones son. Primero, que no es necesaria la intervención de los comunistas o los socialistas o la izquierda radical o vanguardias políticas de ningún tipo para que los obreros formen sindicatos y luchen por mejorar el precio de venta de la fuerza de trabajo. Eso es cuestión muy importante. O sea, en el momento en que hay relaciones de explotación capitalista, en el momento en que hay un, un grupo de trabajadores, hay una tendencia natural que puede haber, puede ser contrarrestada, ¿eh? por supuesto. Todos conocemos empresas en las que no se mueven ni Dios. ¿vale? Pero de alguna forma los sindicatos surgen sin intervención de vanguardias políticas. ¿vale? Y la historia del movimiento sindical lo demuestra. Empezaron antes los sindicatos que los grandes partidos políticos de izquierda obreros. Los, los, los partidos obreros políticos son posteriores a la aparición del movimiento sindical. El sindicalismo, por norma general, tiende a ser de masas. Incorpora masas en sus organizaciones, no necesariamente a vanguardias. Vanguardias guardias me refiero a la típica peña militante ya súper teórica, con todo claro y súper radicalizada, que tiene clara la revolución. No necesariamente los sindicatos tienen por qué incorporar a esa gente. Y cuantas más masas encuadre un sindicato, en general, cuando más de masa sea, en general tienen mejores condiciones para ser eficaz como sindicato. Porque si estamos hablando de actuar en cadenas de suministro, en cadenas de producción, pues sí, regionales, internacionales, distribuidas, que ocupan, en las que intervienen muchos miles de personas, trabajando en distintos sitios o en, o en empresas muy grandes, bueno, como sea, eh, tu interés es llegar organizadamente a, a toda esa masa de gente para operar eficazmente como sindicato es mejor, no digo que sea imprescindible, pero es mejor si tu sindicato es de masas. O sea, si tienes afiliada a todo el sector del automóvil en el sindicato, pues vas a tener más poder. ¿vale? Vas a tener capacidad para hacer mejor las cosas. Por eso, como socialistas, preferimos las grandes centrales sindicales a los pequeños sindicatos. Eso es una consecuencia lógica de este planteamiento. Yo personalmente pienso que la, la idea de esta de que hay que pasar de los grandes sindicatos y centrarse en los pequeños, que son más radicales y tal, es una idea errónea. Y es un derroche de energías en la izquierda hacer eso. Otra cuestión importantísima es que los líderes sindicales, que tienen mucha autoridad dentro de las organizaciones sindicales, Van a tender a reflejar la ideología predominante de las masas. O sea, los líderes sindicales no tienen por qué ser grandes revolucionarios, ni grandes teóricos, ni obreros con un nivel de conciencia de clase brutal, ¿sabes? Y obreros superconscientes. No tienen por qué ser, tener esas características para ser buenos líderes sindicales o ser líderes sindicales, simplemente. Entonces va a haber una tendencia a reflejar la ideología predominante entre las masas. Y luego, otra cuestión muy importante es que el límite, hay un límite a la acción propiamente sindical en la empresa o en el sector, que es la propia acumulación capitalista. El sindicalismo tiene un límite, que es que si, si por la acción sindical se obtienen determinadas mejoras, que llega al punto en que la empresa no es viable en términos capitalistas, o sea, que no ofrece rentabilidad, es el sindicalismo ya no es capaz de llegar en términos estrictamente sindicales más allá de eso. O sea, puede haber una situación en la que consigas tantas mejoras, tantas subidas de salario, tantas tal, que llega un momento en que la empresa no dé, dé pérdidas por todas partes. Entonces, esa es la línea roja que el sindicalismo no puede cruzar. ¿Vale? En términos sindicales, estrictamente sindicales, de lucha económica. ¿vale? ¿Os de es que los sindicatos históricamente han participado también en luchas políticas y bueno, todo tipo de reformas sociales y unas cosas que van mucho más allá de la empresa. ¿Vale? Otra cuestión sobre el fenómeno sindical que hay que tener en cuenta. ¿vale? La, la cuestión del consentimiento, la coerción y la resignación. ¿Cómo explicamos el comportamiento de los trabajadores o de grupos de trabajadores o sindicatos en ocasiones, ¿no? Vale, que vemos para ahí. Vale. Primero que las organizaciones sindicales, como vimos y explicamos antes, tienen, como cualquier organización, tiene una cultura política propia. Una forma de, de entender las cosas, una forma de organizarse, una tradición, una ética donde hay unas cosas que se consideran correctas, unos comportamientos que se consideran correctas en los miembros de la organización y otros que se consideran incorrectos. Vale. Esto pasa en todos lados, desde una asociación de vecinos, un partido político, la comunidad de vecinos y, por supuesto, en el sindicato. Vale. Y los socialistas tenemos que conocer eso, porque si actúas de manera contracultural en la organización en la que estás, en este caso en el sindicato, te puedes quedar como un apestado. Vale y quedarte aislado. Entonces, tu actividad política dentro del sindicato va a ser ineficaz o inútil. Y eso os lo digo por experiencia personal. <ríe> bueno, eh, hay tres conceptos interesantes, los explica Ibech Chiver, hay algunos vídeos en el YouTube de, de la mayoría en la que hablamos de esas cosas, es el de coerción, consenso y resignación. ¿Vale? Y ahí pone sin necesidad de conspiraciones. Bien. ¿A qué nos referimos con las conspiraciones? Hablamos de las teorías de conspiración. Entonces, es lo que os decía antes, a veces en la izquierda tendemos a explicar el comportamiento de las organizaciones sindicales desde el punto de vista de una especie de teoría de la, de la, de la conspiración. ¿no? ¿Vale? Es como la, las, los líderes sindicales se organizan junto con el patrón para, de alguna manera, eh, apagar los fuegos y evitar que los trabajadores pues salten más allá de unos límites establecidos, aceptables por el, por el empresario y, y bueno, de alguna manera, los aparatos y estas cosas. ¿vale? Es una especie de teoría de, la, de las conspiraciones. Entonces, con estas teorías es como se explica el hecho de que los sindicatos sean muy prudentes, a veces en la acción sindical, que sean muy conservadores, y que a veces pues, como que no vayan más allá de lo que nos gustaría los rojazos que fuesen. ¿vale? Esa es típica, típica narrativa eh, de la ultraizquierda, esta historia. Bien, entonces, eso hay que tener eh, en cuestión... En... Hay que analizar varias cuestiones. Primero, que el... en la izquierda tradicional, sobre todo occidental, hay como dos formas de dominación principales que le asignamos al sistema capitalista. Una es la coerción, que son los palos directamente. O sea, nos dominan a base de palos y represión. Y otra es el consenso. ¿Vale? Y el consenso vendría, vendría a ser de alguna manera un ideologicismo a través del cual nos como que nos comen el tarro y nos hacen a los trabajadores pues pensar que, que guay es el capitalismo. ¿no? Y se suele explicar sobre esas dos cuestiones fundamentales. Pero es que hay una, hay, un ter, hay una tercera forma de dominación, un tercer mecanismo, digamos, de estabilidad del capitalismo, que es la resignación. ¿Vale? La resignación es decir, no me gusta lo que hay, pero me resigno a lo que hay. ¿Vale? Pero lo acepto porque entiendo que no tengo capacidad de, de cambiar, entonces... De alguna manera, lo mejor es adaptarme a esto. ¿verdad? Esto es la resignación. Y la resignación opera muchísimo en el comportamiento social y, sobre todo, opera muchísimo en el conflicto laboral, en muchos aspectos. Bien. En ocasiones, en, una, en un conflicto laboral, ¿vale? en un conflicto de clases, la decisión más racional es no luchar. A veces... A ver, los compañeros los compañeros y compañeras de trabajo en muchas ocasiones, cuando hay un problema en la empresa, eh, están haciendo cálculos. Es decir, si levanto la cabeza, me merece la pena, o no, pierdo o gano. ¿Cuánto puedo ganar si levanto la cabeza? ¿Y cuánto puedo perder si levanto la cabeza? Entonces la gente está haciendo cálculos constantes de correlación de fuerzas, de manera muchas veces inconsciente. ¿Vale? Pero ese comportamiento es racional, ese comportamiento no es ideológico. ¿vale? Eso no es que les hayan comido la cabeza de lo bueno que es el capitalismo. La peña está en la empresa haciendo cálculos con correlación de fuerzas. O sea, mi futuro como trabajador en esta empresa, y es mi, mi salario ¿vale? y el pan de mi familia. ¿En qué condiciones va a quedar si, si me revelo de alguna manera contra la dominación del, del jefe? ¿vale? Y eso es racional, Eso no es irracional ese comportamiento. En ocasiones, en un conflicto laboral, tienes que frenar las reivindicaciones. ¿Vale? Tienes que decir, no voy a pasar de este límite. O voy a llegar a tal, pero yo tengo que retroceder, tengo que pedir menos. Porque estás haciendo un cálculo de las fuerzas que hay, de hasta dónde puedes llegar, si la gente apoya o no apoya. Hay toda una serie de factores que se tienen en cuenta ¿vale? en la lucha de clases en las empresas. Por ejemplo, porque el, las reivindicaciones que plantea el sindicato amenacen la propia existencia de la producción, esos son los cierres patronales, las desinversiones, deslocalizaciones. ¿Vale? Si, te planta, si te planta eso el empresario encima de la mesa, ¿qué haces? ¿Vale? Y también porque se agotan las fuerzas. Porque tú empiezas, por ejemplo, un periodo de movilización, una huelga con mucha energía, con toda la gente tal, pero la gente dice, oye, yo, bueno, un día de huelga me pongo. Uf, y a dos, ya tres, una semana. Entonces, todos estos elementos hay que valorarlos. Yo os digo que ahora mismo, en general, en la clase trabajadora hay muy poca cultura de cosas que veíamos antes. ¿eh? Eh, cuando... No sé, las épocas de la minería histórica y todo eso, que la peña estaba meses de huelga y pasando hambre, y la de Dios. A la ni de coña. Bien. Y, por último, sí, hay... ¿Hay elementos de teoría de conspiración que operan? Sí, hay casos. Hay casos de compra de voluntades, hay casos de, de todo eso. ¿vale? Pero a lo que quiero llegar es que no es necesario recurrir a una teoría de la conspiración para explicar el comportamiento de los trabajadores en el conflicto social ni de sus organizaciones. Esto es un poco lo que hablan de la navaja de Oca, ¿no? Buscan la explicación más más sencilla los fenómenos sin necesidad de recurrir a otros a otros elementos. ¿vale? Esto es importante. Los sindicatos forman parte de la sociedad civil, en, sociedad civil en términos de Gramsci. Y esto lo hemos tratado en otros vídeos recientes. Y no voy a profundizar en ello, pero bueno, muy de, resumidamente, la sociedad civil vendría a ser, en la concepción de Gramsci, Gramsci uh, de alguna forma hace una definición de Estado más adaptada al Estado, al estado burgués moderno. ¿vale? Porque es la época en la que él vivió, él, él ve que en, que en Rusia el Estado zarista eh, se puede tomar por asalto, porque es un Estado débil. ¿Vale? Pues el Estado zarista o el gobierno provisional de Kerensky que era el gobierno burgués, ¿no? que, que, que de alguna manera sigue después de, del zarismo que es contra el que se hace la Revolución de Octubre, pues era un gobierno muy débil, donde la sociedad civil estaba muy poco desarrollada. ¿vale? La sociedad civil de la que hablamos, de las patronales y sindicatos, medios de comunicación, partidos, el sistema educativo, las familias, asociaciones, bueno, todo un poco el tejido social, que no es estrictamente lo, el sistema legal, político y los cuerpos armados y burocráticos del Estado. Entonces, Brasil dice en Occidente, se refiere al occidente europeo. Eso que en Rusia estaba muy debilitado, esa sociedad civil que en Rusia estaba muy debilitada, porque claro, el estado en, en Rusia en la revolución de octubre del 17, pues ¿qué sería. Bueno, los militares, los carteros, el servicio de correos y telégrafos, alguna escuela que había que habría ahí para. Pero bueno, muy poca cosa. ¿vale? Era muy poca cosa, el estado zarista. ¿no? Y entonces ese estado es fácil tomarlo por asalto. Pero los estados desarrollados, digamos los estados burgueses modernos del occidente europeo, tienen a su alrededor una cosa que se llama la sociedad civil y está mucho más desarrollada. Y Grassi detecta eso y dice, hostia, cuidado, que aquí es más difícil la cosa porque tenemos todo este colchón ¿vale? de entidades, de tejido social, de tal, que está organizado, que tenemos que... que hace como una especie de barrera ¿vale? a la hora de hacer el asalto sobre el Estado. ¿vale? Bien, y los sindicatos forman parte de esa, de esa sociedad civil. Y, de hecho, ya llovió desde los tiempos de Gramsci, cuando él hacía estos análisis, hablamos de los años 20-30, del siglo XX, pero en la actualidad la sociedad civil está muchísimo más desarrollada. ¿Vale? O sea, tú ahora tienes ONGs, tienes... la de Dios, no sé. O sea, tú pi tú piensas, por ejemplo, en, en Oviedo, ¿no?, aquí. La patronal de, de la hostelería. O sea, la patronal de la hostelería es una entidad social que te está influyendo en la política local a todos los niveles, que te está creando ideología en la peña, ¿vale? que te están con toda la historia y tal, ¿sabes? Es, es una cosa súper influyente socialmente. Eh, eso, por ejemplo, las ONGs también, ¿sabes? Las ONGs te están desarrollando, por ejemplo, trabajo social a nivel de barrios o o en las partes en que el capitalismo falla y deja peña en la estacada. ¿vale? Bancos de alimentos, todo eso. Y hay toda una serie de instituciones que no son estrictamente el Estado, ¿vale? que están haciendo todas esas cuestiones. ¿vale? Entonces, todos estos fenómenos en la época de Gramsci eran menos todavía de lo que son ahora. ¿Vale? Entonces, es una cosa in importante. Por resumirlo gráficamente, cuando, cuando Grassi habla de la sociedad civil y la hegemonía, él usa un símil de la Primera Guerra Mundial, que era como la experiencia, digamos, más inmediata que tenía en su época. ¿no? Y entonces él decía, vale, la... a ver si pongo aquí el, el, el puntero láser, vale. Si esto, Si nosotros estamos aquí, ¿no? Nuestro ejército está aquí. Y aquí está el del enemigo. Y el enemigo en esta parte tiene un fortín. Es la fortaleza que hay que asaltar. ¿no? El, digamos, el núcleo del Estado al que tenemos que, que asaltar y controlar. Vale, pues en la época de Lenin, de la Revolución Bolchevique, esto prácticamente no existía. Esto es un, como una red de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Pero en el Estado burgués moderno, Existe todo esto antes de la de la trinchera, del fortín final que tenemos que asaltar. Entonces, la única manera que tienes de llegar hasta aquí es controlar previamente todo este campo de batallas, de trincheras, de, de búnkers, de cosas que están defendiendo el Estado. ¿Vale? Y los sindicatos y de hecho, en, por ejemplo, en España y en los países occidentales, las grandes centrales sindicales, pues son una parte muy grande de esto. ¿Vale? Son una parte muy grande, y muy importante e influyente de la sociedad civil. Que, de hecho, si logramos atraerlas para nuestra causa, o sea, si logramos la hegemonía socialista sobre esa parte tan importante de la sociedad civil, vamos a estar mucho más cerca del objetivo final, que es la conquista del Estado. Y de hecho nos van a ayudar mucho por la fuerza que tienen y lo grandes que son. ¿Vale? Y además, porque son organizaciones obreras que pueden organizar acciones disruptivas sobre la producción y la acumulación de capital. Y eso lo hacen las organizaciones obreras. para ¿Vale? parar máquinas, lo hacen las organizaciones obreras. ¿Vale? Entonces es central en cualquier doctrina de lucha política y de toma del poder socialista, la cuestión de los sindicatos, central. O sea, no hay política de izquierda realista de, desde el punto de vista transformador, ¿vale? socialista, que sea seria si no tiene una teoría, una doctrina sobre la cuestión sindical, pues que, esté, que sea realista, que sea moderna, que esté adaptada a la, a la realidad. O que ignore esta cuestión. Vale, esto es la, lo que quería comentar sobre Gramsci y, y la sociedad civil y el papel de los sindicatos en la sociedad civil. Bien, en general, como socialistas necesitamos un partido que opere, toda la clase trabajadora que opere en toda la clase trabajadora nos, nos referimos a eso y que incorpore a la mayor cantidad de obreros avanzados y conscientes al, al partido o, o que los tenga bajo, bajo su influencia política. Pero, y esto es una, un planteamiento que, bueno, esto puede ser cuestionable y es una opinión que tengo personal mía, yo creo que la llave de la influencia sobre la clase trabajadora en su conjunto y sobre los sindicatos... Más bien sobre la clase trabajadora en su conjunto, ¿eh? que sobre los, la cuestión de los sindicatos puede ir por otras, por otras vías. Pero la llave de la influencia sobre la clase trabajadora es la influencia sobre el proletariado. Bueno, el proletariado industrial, los trabajadores de, la, de las manufacturas, de las fábricas, que fabrican digamos, los productos y todo eso sobre todo en los puntos clave de la producción. o sea, La doctrina política, yo creo, de un partido socialista en la actualidad es centrar el trabajo y la influencia del partido sobre los trabajadores que están en puntos clave de la producción, esos puntos débiles que hablábamos antes que hay en las cadenas de suministro, las empresas grandes, centrarse en las empresas grandes inicialmente y trabajar con los grandes sindicatos de cara a aumentar la influencia política socialista en los grandes sindicatos. Esto es sobre todo debido al poder estructural potencial que tiene el proletariado. Y desde la influencia sobre el proletariado conquistar al resto de la clase, ¿vale? a otras capas de la clase trabajadora que no son proletarias. Y desde la clase trabajadora conquistar a sectores sociales populares que pueden no ser obreros, pero que pueden ser aliados y que puedan tener un interés, en, por lo menos en determinadas fases, en, en políticas socialistas o en planteamientos socialistas a cierto nivel. ¿vale? Hablo de, por ejemplo, sobre todo la pequeña burguesía y los pequeños agricultores. Y por mostrar una imagen general de este esquema, este orden de batalla ¿no? que queremos plantear, como cuando... Cuando ves dos ejércitos enfrentándose, tendríamos arriba la oligarquía financiera. De alguna forma, es el, el, gran, el sector más arrogante y más poderoso de la burguesía, es el que domina el campo de la burguesía, el que manda. Pues queremos, digamos, eh, superar o aplastar a ese, ese enemigo, Lo ¿no? que queremos derrotar. Nuestra parte central del ejército es la clase trabajadora con el proletariado en cabeza, y teniendo en cuenta que la clase trabajadora tiene categorías de trabajadores, que a veces pueden introducir dinámicas donde haya conflictos dentro de la propia clase trabajadora y eso hay que eh, entenderlo y buscar fórmulas de unificar todo eso. ¿Vale? Pues, categorías de la clase trabajadora, fijos o eventuales, por ejemplo. Eso está pasando en todas las empresas, hay problemas entre fijos y eventuales nativos o extranjeros, el tema de los trabajadores, la gente de origen extranjero, de inmigrantes y todo eso, que pues hay como una constante de intentar fomentar esa división, vale. Otra, yo que sé, pues en el caso nacional, pues en en Cataluña cuando el conflicto tal hay un conflicto binacional y no es que estén los españoles de fuera de Cataluña contra los catalanes de Cataluña, es que dentro de Cataluña hay Peña que se identifica como de nacionalidad española y Peña que se identifica de nacionalidad catalana, dentro de la propia clase obrera. Y hay conflicto en eso. Y la burguesía, estos de aquí arriba, saben que hay que excitar todo este tipo de conflictos lo más posible y plantear las cuestiones de manera que se produzcan divisiones. ¿Vale? Los socialistas tenemos que evitar que la oligarquía consiga hacer eso. Segundo, a la vez que ellos intentan dividir nuestro ejército, nosotros tenemos que dividir el ejército de ellos. Y eso se puede hacer. Eso la Estiva, por ejemplo, hizo eso con las patronales de la, de la Estiva. El último conflicto que hubo aquí en Gordo, en España. Ellos dividieron a la patronal. y Había una patronal de grandes empresas, pero ellos luego pactaron bueno, chicos, haciendo algunas concesiones. Marchamos con ¿vale? Perfecto, gracias. Hasta luego. Pactando algunas concesiones y tal, ellos pactaron con la parte pequeña de la patronal, las pequeñas, las pequeñas eh, empresas de la estiva. ¿Vale? Entonces firmaron un acuerdo con ellos, tal, tal, tal, y eso rompieron el frente del enemigo con eso. ¿Vale? Igual que lo hacen ellos, lo podemos hacer nosotros. Bien, y luego hay las salas del ejército. Pues las salas del ejército son otros, otros grupos que tienen características especiales. Pequeña burguesía, pequeña agricultura... Los, militantes, los militares progresistas. Hay gente en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que es progresista y tener influencia sobre ellos e intentar luchar dentro también de las, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que haya influencia socialista es una cuestión clave, sobre todo si, las, si la lucha política llega a un nivel en que hay conflicto ya duro, ¿sabes? Golpes de Estado y cosas de estas. Y, por ejemplo, todo lo que son los estudiantes y la juventud también tiene un interés especial porque la juventud eh, tiene unas características sociales sociológicas interesantes que tienen que ver con la plasticidad y con el apasionamiento. O sea, la juventud es fácil que cambie de idea muy, muy rápidamente y que se apasione rápidamente con algunas ideas. Casi todos los movimientos revolucionarios o políticos importantes han tenido estudiantes y gente joven tirando por ellos y jugando un papel importante. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y por último, otra parte de la sociedad, que son los intelectuales. Tú necesitas intelectuales en, en el movimiento político. Y, cuando, y cuanto de más alto nivel sean, mejor. No solo estamos hablando aquí de, de Peña Cultureta y estas historias, sino estamos hablando, por ejemplo, de, de especialistas, especialistas técnicos en, en cosas, en políticas, que te permitan elaborar el programa político de manera realista. ¿Vale? Es un tío que te dice no, no, es que miras, esa reforma que estás planteando de, del mercado eléctrico es imposible. Si planteas eso, estás dando la, la señal de que no tienes ni idea de cómo funciona. Tú necesitas especialistas y peña que sepa muchas cosas de esas para alimentar estas cuestiones. Y luego también porque muchos intelectuales, como por ejemplo los del campo de la cultura, son grandes propagandistas. ¿vale? Es gente que puede escribir libros, poesía, música, que, que son importantes para la lucha política, ¿vale? para la cultura y todo eso, para, para crear de alguna manera una identidad colectiva, eh, bueno, pues de la gente que apoya el cambio político y social. ¿vale? Bien. Y lo que nosotros queremos, nuestra, nuestro modelo ideal, en este sentido, es que tener grandes sindicatos, grandes centrales sindicales, que agrupen todo esto. Ya no te hablo estrictamente de otros sectores, de la burguesía y tal y eso, pero nos interesa una gran organización sindical que no solo se dedique a hablar de salarios y de convenios y tal, sino que tenga una perspectiva general de la lucha política en el país, que esté influenciada por las ideas socialistas y que agrupe organizadamente a todos estos sectores, todos en torno a la clase trabajadora. ¿Vale? Y eso es un poco la idea inicial de Comisiones Obreras, cuando se, cuando se fundó como sindicato sociopolítico. Queremos volver a, a eso. ¿Vale? Es una cosa muy, yo creo que muy interesante, ¿vale? desde el punto de la, de la estrategia. Dentro de comisiones obreras, ya tal y como yo lo entiendo, hay hay discusión sobre esta cuestión, ¿no? hay sus tendencias y sus y sus planteamientos. ¿vale? Pero bueno Tendencias principales. ¿vale? Tendencias principales en el movimiento obrero y sindical actual, tal y como yo lo veo. Hay una tendencia muy fuerte al corporativismo. Incluso dentro de los grandes sindicatos. El corporativismo es pues, esta idea de el que hay de lo mío, defender lo de mi pequeño sector, lo de mi fábrica, o, el, o la defensa, por ejemplo, de, una categoría de los intereses de una categoría concreta de trabajadores, aunque esa defensa implique joder a trabajadores de otra categoría. Pues todas las broncas entre fijos y ventadores. Bueno, yo, pres yo preservo el empleo de los fijos, y las condiciones de los fijos y la precariedad que se la coman los de la ETT. Este tipo de cosas. eso Es una tendencia fuerte. También eso está condicionado y es producto de, de los ataques de la burguesía. No, es, no, es, no hace falta una teoría de la conspiración, como explicábamos antes, para explicar estos comportamientos. El aceptar la competitividad desde el punto de vista ya ideológico. ¿vale? El tema de que eh, si mi empresa no es competitiva, ya, ya no hay más que hablar. ¿vale? Sino que la empresa tiene que ser competitiva sí o sí, en el mercado. Claro, esta competitividad lo que hace es, bueno, lo explico en la siguiente, vale, pero de alguna forma lo que imprime es una carrera de ratas entre trabajadores. ¿Quién es más competitivo? El que al final trabaja por un precio menor de la fuerza de trabajo y los del otro país hacen lo mismo y los de China igual y los de no sé dónde igual. Entonces llega un momento que a nivel internacional ¿quién se beneficia de esa carrera de ratas? Los, los capitalistas y esta idea yo creo que hay poca crítica ahora mismo en los sindicatos sobre el tema de la competitividad. Dependiendo de la cultura de organización y de qué organización sea, pero en general los sindicatos son organizaciones más cerradas a lo que, a lo que solemos estar acostumbrados, la, la gente militante de izquierdas. ¿Vale? Estamos acostumbrados a las asambleas y, y llego por ahí y, ya, y participo aquí en una asociación y todos bienvenidos y tal. Pero los sindicatos son organizaciones muy estructuradas ¿vale? y... Son, es más difícil la participación y hay menos participación. ¿vale? Sobre todo si no formas parte de lo que es la estructura formal de representantes legales de los trabajadores. O sea, que eres, eres delegado o que estás de alguna manera en eso. ¿Vale? Eso, es, eso es un rasgo que yo percibo que, que es está ahí ¿vale? y, es, y es problemático. Es natural también. ¿eh? Y en general toda esta dinámica yo la achaco a un, una expresión del de la cultura neoliberal y, y los ataques del neoliberalismo y de la oligarquía hacia la sociedad civil. ¿vale? Van machacando, van machacando, van machacando. Entonces, ahí estás. Al final se imprimen estas dinámicas. ¿vale? Bien, la competitividad, como os decía, es una especie de carrera de ratas hacia el abismo. ¿Vale? O sea, primero debilita el movimiento obrero, los salarios, los derechos laborales, el medio ambiente también, porque pues, tú estás aquí luchando para que la fábrica no contamine, pero la fábrica de Marruecos sí contamina. Y entonces ya hay una diferencia competitiva que hace que las políticas, por ejemplo, medioambientales que tú quieras aplicar aquí, ya te lo tienes que pensar porque cuidado, porque, si no, porque no se acaban cerrando la fábrica y marchan para Marruecos. Este tipo de. Cuestiones tienen que ver con lo de la competitividad. Al final se acaban aceptando chantajes ¿vale? a cambio de mantener los empleos. Y esto es una, como explicaba anteriormente, esto es una conducta racional. ¿vale? Racional y justificada en muchos casos. ¿Vale? Basta de ponerse aquí puristas con el tema de que los sindicatos traben, porque es que en muchas ocasiones no queda más remedio en el contexto en el que estamos. ¿Vale? Y eso, como socialistas, tenemos que, que tenerlo en cuenta, a pesar de que critiquemos los elementos ideológicos de todo este asunto. Pero el comportamiento racional de la... de la resignación hay que, hay que tenerlo en cuenta en el análisis. Bien, ¿cuál es el problema? Yo creo. ¿Cuál es una crítica a este planteamiento que hay? Es que... El, el movimiento obrero lo que hizo toda la vida frente, porque a ver, los, el patrón siempre intentó introducir competencia entre los trabajadores. ¿Vale? Desde la época en que había máquinas de vapor y la peña trabajaba 12 horas al día con niños y todo eso, siempre había planes y formas de gestión de la empresa que introducían, intentaban introducir competencia y problemas entre los trabajos, incluso dentro de la misma fábrica. ¿Vale? No entre fábricas diferentes, ni dentro de la misma fábrica. ¿Vale? Unos más privilegiados, otros menos. Todo este tipo de cuestiones. Pero precisamente lo que desarrolló el movimiento obrero frente a eso fue una cosa que se llamaba el sindicalismo de clase, incluso el propio sindicalismo. El propio sindicalismo es una forma de asociarse entre trabajadores para establecer una serie de precios mínimos, unas condiciones mínimas de trabajo, por debajo de las cuales nadie baja. Y eso empezaba, eso empezaba en un taller, luego empezaba en un complejo fabril, pero luego se asociaban con los trabajadores de otro complejo fabril, luego con los de toda la región, luego con los de todo el país. Entonces, de ahí, lo que hablábamos de la expansión del sindicato, del sindicalismo como una cosa que empieza a organizar cada vez a más masas de trabajadores, no solo a los de la pequeña parte del taller. Vale. Y la lógica de esto es eliminar la competitividad o contrarrestar la competitividad que intenta imprimir el, el capital por naturaleza, el patrón por naturaleza. Vale. En el momento en el que estamos en una economía que tiene ya una organización internacional donde hay multinacionales, si hay cadenas de suministro transeuropeas, donde hay eso, pues multinacionales europeas que están operando aquí, en Polonia, en Noruega, en varios ¿Qué estamos esperando para dar el siguiente paso? Que es empezar a organizar sindicalmente a la clase trabajadora a nivel transeuropeo. ¿Qué estamos esperando para organizar esta cuestión a nivel tal? Dentro, por ejemplo, de Comisiones Obreras, que es el sindicato que yo, en el que yo milito, hay un debate sobre esta cuestión. Y dentro de los sindicatos europeos es uno de los que más está avanzando en esta cuestión. Vale. Pero bueno, no deja de ser un asunto que todavía. Como que. Bueno, como que eso no. Como que eso no hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer yo no le puedo organizar a ArcelorMittal una huelga coordinada en toda Europa. Y no puedo tal, y no puedo tal. Bueno, y, y se, se plantea de manera muy, muy absoluta. Es, hay que reconocer que es muy complicado, eso es muy difícil. Pero bueno, el movimiento obrero lo hizo en el pasado. No digo trans-europeas, pero pasó de luchar en mi pequeño taller a luchar en regiones enteras y en países enteros. Entonces, bueno, esa lógica tal. Y por último, es que hay ejemplos recientes, de pequeños ¿vale? y tímidos, de coordinación eh, europea de trabajadores dentro de una empresa. Están las huelgas de Amazon. Que están las huelgas de Ryanair. Y luego está, que es el paradigma, la estiva. ¿Vale? Os decía, la estiva es el único, el único sector de la clase trabajadora, el único colectivo social que ha parado una directiva europea. ¿Vale? La Unión Europea tiene una directiva de privatización de puertos, no sé qué tal, pum, lo tumbaron. Eso. Lo tumbaron, que parando? Y aquí no entran, no se descarga ni un barco en toda, la, en toda Europa. Y ya está. ¿Vale? Pues esa, esa reflexión sobre la relación entre competitividad y el sindicalismo de clase, ¿vale? y la necesidad de coordinación de ir ampliando la escala de la, del sindicato. Para que la política general de la izquierda sea política socialista, es necesario que la clase obrera pase a hacer política en tanto que clase. La política de izquierda sin clase obrera no es, poli, no es política socialista, dicho de otra forma. La intervención de la clase obrera en la gran arena política, en el gran escenario político, va a ser mucho más fuerte si se articula a través de los sindicatos. Y si ese frente sindical está unido o es una gran central sindical. Y para que esa intervención sea en sentido socialista, los socialistas debemos tener la hegemonía ideológica dentro de los sindicatos. Tres ideas muy simples, pero que se desligan de todo esto que hemos estado hablando. Y, por último, que en el marco de análisis de la lucha de clases, en la actualidad ya no es solamente regional nacional, sino que también es supranacional, y en concreto en nuestro ámbito, en la Unión Europea. Bueno, pues básicamente esta es la conclusión de este asunto y y bueno, espero que hayáis disfrutado y, y nada, ahora hacemos un poco de, de debate y discusión si queréis, consultas, preguntas sí. y todo esto, ¿de acuerdo?